Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy mm, Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos acelera el pulso.